Que funcione, que funcione bien, que inclusive que nos permite inclusive un poquito por ahí de escape para ir haciendo inmunidad en las etapas finales de producción, pero que nos mantenga realmente con, con niveles muy bajos de y medias, principalmente las cerbulinas máximas y tenelas, ya que nosotros en México pigmentamos pollo. Entonces nos pegaría demasiado fuerte algún desafío o algún descontrol que no, que, que no nos esté causando, o sea que no nos esté dando un buen control sobre las y medias del programa. Realmente estamos muy contentos con el programa que estamos usando, nos está funcionando muy bien, traemos muy buenas pigmentaciones, muy buenas ganancias de peso, muy buena integridad intestinal que realmente es lo que estamos buscando en el campo. Una ventaja realmente es que teníamos mucho tiempo, realmente no habíamos usado esta molécula. A mí me gustó mucho, me gustó mucho la cenduramicina realmente es un ionojo monovalente, combinado con la nicarbacina, porque estamos usando el Aviax Plus, y me dio realmente resultados sorprendentes. No lo habíamos utilizado, como dije anteriormente, y, y realmente funcionó muy bien, trabajó muy bien y me controló muy bien la población de coccidiosis en el campo. Mis resultados se vieron bastante favorecidos. Yo creo que también por, por tener mucho tiempo de no usar esta combinación, esta combinación de de bionóforo monovalente con micarbacina. Los resultados que vimos, bueno, pues fue una mejor, mejor fijación, mejor pigmentación. Vimos un control mucho más controlado, o prácticamente con teos muy bajos y lesiones en intestino de acerbulina y máxima. Y, este, y bueno, pues de eso se transfiere o se traspoló a tener una mejor ganancia de peso y a una mejor pigmentación y calidad de pollo. Bueno, definitivamente sí lo recomiendo, lo recomiendo porque ya lo vi, yo no puedo recomendar algo que no lo haya yo probado, estuvimos en un programa de cuatro meses continuos, en, un, en la fase de 0 28 días, y con un control bastante, bastante excelente sobre este tipo de problemas que nos acoja todo el mundo y más en esta zona tan, o sea, que tan caliente y húmeda donde sí tenemos que batallar mucho con el producto, o sea, con los problemas de Coxilia. Realmente el producto funcionó. El personal técnico de integridad intestinal de Fibro estuvo muy pendiente, estuvimos trabajando muy de la mano en cuestiones de, de resultados, en cuestiones de, de necropsias en campo, para ir evaluando mes con mes el comportamiento del producto, trabajando junto realmente lo que fue este personal técnico con el personal técnico de granjas.